La asociación Espiral y Xumisac se está protegiendo con los cuidados territoriales que tenemos en nuestra, nuestras salidas y entradas de nuestro municipio. Estamos utilizando nuestras plantas medicinales que nuestra madre tierra nos ha dado para prevenir este virus. Estamos invitando a todos los colombianos a que permanezcamos en casa, de que usemos nuestras plantas medicinales, para cuidarnos y evitar el contagio de esta enfermedad eh, colombianos. Quedémonos en casa y compra todas las artesanías que damos a conocer de nuestros diferentes municipios y departamentos de Colombia.